Soy Nuria Bustamante, coordinadora de APSOCECAD, Asociación Catalana de Personas con Sordoceguera. Las personas con sordoceguera sufren una discapacidad tanto auditiva como visual, y esto hace que vivan en un gran aislamiento. La mayoría de ellos se comunican en lengua de signos apoyada, por lo que necesitan las manos y profesionales especializados, que se llaman mediadores de sordoceguera, que les pueda atender y enseñar todo el mundo que les rodea. Tu donativo tendrá un buen uso. Pon tus manos para la sordoceguera. Gracias.